Hola, soy Raquel Sánchez, soy socia fundadora de Ellas, una empresa que la constituimos dos mujeres que solucionamos los problemas para las mamás. Eh, bueno, hoy he tenido el placer de volver a compartir con Miguel Ángel eh, un taller, el taller ACTEFORMADOR. Eh, ...me llevo muchísima energía, muchísima ilusión... ...muchas ganas de poner el foco y enfocarme... ...en aquello que, bueno, pues estaba siendo un poquito más débil... ...y no me estaba eh, aportando la suficiente eh, concentración... ...para obtener mis objetivos y mis resultados... ...y bueno, pues como cada vez que tengo alguna experiencia... ...de formativa con Miguel Ángel, pues hay un antes y un después... ...así que totalmente recomiendo sus cursos, su formación... ...y por supuesto, este formador, gracias. Y recuerda... Otra formación es posible y tú puedes ser el protagonista. Nos vemos.